Sí. sí. Uh -huh. Aquí. Ah, tengo una cosa que les va a encantar, que es el pore con la selga, no sé cómo se dice. A ah, borraja, dije, dije, céleo. Era borraja. Borraja, choclo, papa, Y mucho que se callaba. Eh, los cigarrillos y, y, el, y, el, y, el, y el encendedor de la agua. La soda maná, eh, el, el papel, el vaso, el y el repasador, el control remoto y el celular de mami. La silla, atrás da, y todo lo de la cocina. La servillita.